Hola, en nuestro mundo nacen cada día millones de personas, mueren millones de personas Está casi por ahí la cantidad de hombres y mujeres Pero ahora, ¿qué pasaría si todos los hombres desaparecieran excepto uno? Supongamos por ejemplo que el plan de Thanos se convierte en la vida real Porque si se tratase de alguna enfermedad ya sería otro caso Pero bueno, supongamos que el plan de Thanos se, com se usa en la vida real Bien, podríamos pensar que los mayores problemas serían los problemas de la economía, ya que hay varios puestos que solo, entre comillas, hombres saben hacerlo y hombres lo hacen, pero ante, ante la ausencia de hombres, las mujeres que saben hacer tales cosas sencillamente las harían. Muchas sufrirían por la pérdida de seres queridos, ya saben, padres, hermanos, tíos, sobrinos, y ahí es donde estás tú, como el único hombre. ¿Qué pasaría entonces? Pues ni creas que vas a tener una reina como en un anime o que vayas a estar como el tipo de la película novia por una noche. ¿Por qué no? Aparte de que algunas mujeres buscando placer tal vez se vuelvan lesbianas y que las manifestaciones feminazis finalmente acaben. Lo más probable es que para seguir con la población como cada mujer es capaz de tener hijos por sí sola. Sencillamente irían al banco de esperma más cercano a llenarse. Así embarazándose y trayendo nuevas personas al mundo. Y a ti como único hombre. Seguramente algunas personas que extraen cochar se acerquen a ti. Pero recuerda esto. Tú eres solo una máquina de esperma más. Hay muchas más fuera, fuera y puedes ser. Y no eres importante para la vida. Probablemente por ser el único de ti ya no seas tan tratado como persona. Aunque bueno, son mujeres. O sea, cada persona te trata diferente. Así que en resumen, si, todo, si todos los hombres aparecieran excepto tú, no... Pasarían terribles crisis económicas, pero la humanidad se restauraría, y tú no eras importante para resguardar la humanidad, aunque seguramente cuando el esperma de los bancos de esperma lleguen, tal vez tú sirvas como sacador de esperma, pero para cuando haya ocurrido eso ya habrán nacido nuevos niños en el mundo, habrán nacido niñas y niños, y se habrá sobrepoblado la tierra, fin.